Hemos acabado la lección anterior con el cálculo de la covarianza entre la nota que los alumnos obtenían en cierta asignatura A y las horas que dedicaban a su estudio. Indicar que esa covarianza depende de las unidades en que estén medidas las variables X y Y, es decir, en este caso de, depende de la puntuación entre 0 y 10 y de las horas, es decir, del tiempo medido en horas. Eso es un problema a la hora de poder contestar a la pregunta de la intensidad de la relación que hay entre las dos variables puesto que al darnos distinta de cero ya habíamos indicado que había relación lineal, como era positiva esa relación lineal era positiva pero si nos preguntaran acerca de la intensidad de esa relación lineal no sabríamos qué decir para solventar en la medida de lo posible este problema que presenta la covarianza se define el coeficiente de correlación lineal de Pearson como la covarianza dividido por el producto de las desviaciones típicas. Este nuevo indicador nos proporciona la misma información que la covarianza, ya que como las desviaciones típicas que aparecen en el denominador son siempre positivas, el coeficiente de correlación hereda el signo de la covarianza, es decir, si la covarianza fuese negativa, el coeficiente de correlación lineal entre x y y sería negativo. Si la covarianza valiese 0, el coeficiente de correlación lineal valdría cero, si la covarianza fuese positiva el coeficiente de correlación lineal sería positivo, con lo cual nos proporciona la misma información que la covarianza pero no depende de las unidades de medida, con lo cual es el problema que presentaba la covarianza, en este caso queda solventado y además es un indicador que está acotado entre menos 1 y 1, de manera que cuanto más próximo a uno esté más fuerte es la relación lineal positiva entre las variables y cuanto más cerca menos uno esté más fuerte es la relación lineal negativa entre las variables y cuanto más próximo a 0 esté menos relación lineal hay entre las variables, lo cual sí que nos permite cuantificar la intensidad de la relación entre ellas. Si llegase a valer menos 1, el menor valor que puede tomar eso nos estaría indicando que los puntos, la nube de puntos obtenida tenía el diagrama de dispersión tiene forma de recta con pendiente negativa, como por ejemplo lo que tenemos aquí a la derecha. Y si llegase a tomar el mayor valor que puede tomar, si llegase a valer 1, nos estaría indicando que la nube de puntos tiene forma de recta con pendiente positiva y además no solamente tendría esa forma sino que se ajustaría perfectamente a una recta. Volviendo al ejemplo de partida, recordemos que habíamos calculado la covarianza entre las horas de estudio dedicadas al estudio de una asignatura y la nota que se obtenía. Que esa covarianza nos había dado 5,2867, que al ser un número positivo decíamos que había una relación lineal positiva entre ellas, es decir, Cuanto más tiempo se dedicaba a la asignatura por término medio, más era la, mayor era la nota que se obtenía. También se habían calculado las medias de X y la media de Y, por tanto, si queremos responder a la pregunta de si esa relación lineal es muy fuerte o es muy débil, deberíamos de calcular el coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente, tal y como lo hemos definido, es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas. Como la covarianza ya sabemos que vale 5,1, 2, 8, 6, 7. Tan solo nos hace falta para calcularlo obtener las desviaciones típicas. Recordar que la varianza de las variables se definían atendiendo a las expresiones que tenemos aquí: a esta por un lado y a esta por otro. Con lo cual, para obtener la varianza de x y la varianza de y, hemos añadido una tercera y una cuarta columna a la tabla de partida que contiene la tercera valores de x menos su media al cuadrado y la cuarta columna valores de y menos la media al cuadrado, de manera que para subtención basta con que atendamos a su expresión, es decir, el primer valor de x es 5, la media de x es 7 con lo cual 5 menos 7 sería menos 2 elevado al cuadrado estaría 4 que es el primer valor que tenemos aquí. El primer valor de y es 2, la media de y es 4,857 con lo cual 2 menos 4,857 al cuadrado nos daría 8,1625 que es lo que tenemos ahí y razonando igual obtendríamos todos los valores que componen la tercera y la cuarta columna de manera que para obtener las varianzas sumaríamos los valores de la tercera columna que nos daría 28 y tendríamos que la varianza de x es 28 dividido por 7 4 y para obtener la varianza de ahí tendríamos que esa varianza sería la suma de la cuarta columna que es 50,8565 dividido por 7. Y esa varianza nos daría 7,265. De manera que, si las varianzas toman esos valores, pues la desviación típica de x será raíz cuadrada de 4 y la desviación típica de y será raíz cuadrada de 7,265. Haciendo operaciones, eso nos daría 0,98. Recordemos que el coeficiente de correlación estaba acotado entre menos 1 y 1, que cuanto más cerca a 1 daba, mayor era la relación lineal que había entre las variables, con lo cual podemos concluir en este caso que al darnos 0,98 hay mucha relación lineal entre ellas. A modo de resumen, recordar que las variables consideradas habían sido X variable estadística nota obtenida en cierta asignatura A y variable Y era la variable numerada dedicada al estudio de la misma que tras representar gráficamente los datos, habíamos visto que la nube de puntos, el diagrama de dispersión, nos hacía ver que había relación lineal entre ellas. Para cuantificar si esa relación lineal era muy fuerte o débil, hemos obtenido la covarianza en primer lugar y después el coeficiente de correlación. Como el coeficiente de correlación nos ha dado 0,98, que está muy próxima a 1, podemos concluir que hay mucha relación lineal entre la nota obtenida en la asignatura y el número dedicados a su preparación.